se agacha, mete la mano en el bolso y le dice a saja vení ahora, maricón, vení ahora Tiene a ver si guapo. tenés huevo, vení a ver si sos más guapo, vení ahora, y vos también, maricón. Ahí con la... se descontrola, Claro, apuntando con la pistola, claro. apuntando, vení, maricón, vení, maricón, ahora si tenés huevo, vení.